Hoy día estamos con Diego sequera de un colectivo de información alternativa en Venezuela que se llama Misión Verdad. ¿Qué es Misión Verdad? Gracias, Michelle. Este, Misión Verdad es un proyecto de análisis político y de contrainformación que nació justamente en un momento en que los, en que los medios no terminaban de descifrar qué era lo que estaba pasando y tenía que ver con, sencillamente con los métodos empleados para tratar de descifrar los fenómenos que estaban ocurriendo contra nuestro país en ese momento no tiene satisfacción con los medios del occidente no para nada de ninguna manera ese periodismo es absolutamente si no es completamente obediente es absolutamente mediocre en la forma en que trata de abordar la realidad o cómo la filtra ideológicamente y cómo eso produce justamente una disonancia que no es información puedes demostrar con hechos concretos con pruebas eh, podríamos pensar por ejemplo en el caso Venezolano, Ah, bueno, vamos a empezar por Maduro destruyó el país, por ejemplo. Sí, se dice que la economía está destruida por Maduro. Y muchos medios desde nuestro lado, antes de caer en los ejemplos concretos en la economía, muchos medios sencillamente se limitan a, a la adjetivación. Esto es una operación de la derecha patria, del enemigo, no sé qué, y eso que también puede ser mucha verdad, no, no da detalles, no, no, no suministra el dato leve que es el que justamente te puede demostrar cosas que están a simple vista. Ese ha sido el método básicamente con el que Misión Vera fue creándose y con el tiempo ha ido, ha ido creciendo, se ha, se ha expandido el grupo este, y se ha... ...adaptado también a un mecanismo de contrainformación... ...que no genera noticias, sino que procesa la información... ...y produce otros otro enfoques de análisis... ...y nos ha tocado revelar la guerra justamente... Pero se dice Venezuela. aquí que hay colas, que hay falta de alimentos... ...¿qué pasa realmente? Este, sí, bueno, somos, en primer lugar, somos un país bajo un bloqueo... ...un bloqueo que este año se oficializó... ...y tiene de facto así, ya desde el decreto Obama... ...en, en finales de diciembre de 2014 para acá, sobre todo... Este, ...en el cual primero era velado cómo se obstruían mecanismos, para, por ejemplo, para refinanciar la deuda venezolana para poder importar bienes que el país necesita. Este, un buen ejemplo de eso es lo que, lo, la, lo que, lo que pasó con el, con el Citigroup, y cómo bloqueó también unos, unos, unos pagos, unas transacciones que era previo a, la, a las sanciones, además. Este, cómo se han embargado repuestos y demás, de repuestos para maquinarias y, o, o militares o industriales que sencillamente dejaron de, de, de, de contratar y de enviar a Venezuela y como eso también, en el menudeo tenemos una experiencia que no es única de Venezuela, que se ha reproducido, que, que viene el, del pasado, este, que es el acaparamiento, el desabastecimiento y, y la fractura la, de las vías de distribución que en Venezuela están en manos privadas. Uh -huh. Eso hay que decirlo. O sea, no es, es la, la falta del Estado, es privada. Es la mayoría, exacto. El 80% ¿Y de la distribución... por qué no hay alimentos, si se dice? En primer lugar... Eh, el empresario, el gran empresario de la agroalimentación te diría que no hay divisas, y es algo que también es falso, porque generalmente todos ellos han solicitado divisas al Estado y todos han importado y todos han, y todos han de verdad especulado sobre eso con esas mismas divisas, o sea, no las destinan primero. ¿Es una cuestión de especulación para aumentar los precios? Existe, eso es uno de los de varios los mecanismos que están ocurriendo y la especulación es uno de ellos. Este, la, Se creó un marcador informal del dólar que en realidad es como el terminal de una operación de mayor calado que se llama Dollar Today, que supuestamente da un precio, entre comillas, del valor de la relación entre el, entre el dólar y el bolívar venezolano, que es convalidado por grandes actores mediáticos y grandes especialistas globalizados, como el, el economista Stephen Hanke, que es una gran referencia para todo eso, para BBC, para CNN, todos ellos, y eso convalida una operación de ese calado que mucha gente pretende reducirlo, a que es un, el efecto de una página web, y no, una operación que además vincula eh, el, el dólar marca de acuerdo a la frontera, al dólar en Cúcuta, en Colombia. Y eso también nos lleva obligatoriamente a hablar de qué papel se ha jugado desde, esa, desde la frontera. Cómo se ha, todavía el día de hoy hay un proceso sistemático de contrabando, de extracción de todos los bienes que te puedes imaginar, Michelle. ¿Piensas que hay una estrategia de destabilización? De... Absolutamente, no solo lo pienso. Estoy convencido de, de eso y que además no... Todos los gobiernos tienen errores, tienen fallas. El, el problema es que cuando uno, cuando uno está haciendo objetivos, digamos, esos grandes intereses corporativos, esos problemas, esas contradicciones te las van a exacerbar a niveles extremos. Y por supuesto... Y además se basa en las vulnerabilidades intrínsecas y estructurales que pudieran tener un Estado, en este caso como el venezolano, que ha estado en un proceso de transformación sostenido en mucho tiempo. Sin embargo, esos lastres están presentes. De hecho, esto tratan de, re, de re, el rollback, tratan de revertir todas las conquistas alcanzadas primero por esa vía que ha sido la más eficaz, porque por la vía violenta no lo han logrado, ni por la vía electoral. Entonces, ¿qué queda? Socavar la vía diaria, desaparecer la comida. Te puedo hablar de casos, por ejemplo, en el Estado de Falcón, el año, el año pasado, por ejemplo, me acuerdo que se encontraron. Este, toneladas, entonces todo estas son en dimensiones de toneladas de pollo en un, en, en un, en un depósito aparte. Mm. Hace poco lo hicieron también en el estado Carabobo, también encontraron un depósito lleno de todo, no solo, no solo de pollo, sino de todos los demás bienes de consumo también, aceite para cocinar, harina precocida de maíz, que, que, que, que es fundamental en la dieta venezolana, mm. o sea, toda una cantidad de cosméticos, perdón, este, artículos de higiene personal que también están escasos, y no es que están escasos, es que aparecen de repente por ahí, Ahora, eso se está complementando a partir de, de, de, este, de este año, sobre todo con las sanciones. Entonces es un mecanismo aún más perverso, porque así como ya tienes instalada una cultura de la, de la extracción de la, de la economía sumergida, del mercado negro, de la, de la, porque esos productos los consigues, pero lo, lo controlan son mafias y de la economía informal, relacionadas uh -huh. directamente con los cuellos blancos, no hay crimen sucio que no tenga... Que, que no tenga, no crimen que no sea de cuello sucio y no tenga cuello blanco. Bien. Estados Unidos... ¿Se trata de observadores o son activos en el conflicto? Activos directos, O sea, recordemos ¿Cómo? por ejemplo, un gran, el mejor ejemplo que puedo dar, el más descriptivo de ellos, es, son las últimas las sanciones contra PDVSA, contra la, la, la petrolera la estatal venezolana, que además es la, la, la empresa nacional de petróleo. Y, la, y el principal creador de divisas en el país, no digamos que el único, porque ya hay un proceso de diversificación económica que empezaba a tener unos indicadores bastante saludables, pero es insuficiente todavía. Este, y no, es un partícipe activo desde varias vías. Uno, el apoyo político por una, una oposición artificial y de probeta que no tiene nada de político, sino sencillamente desplazar el poder y, y de abrir las compuertas al capital concentrado. Este, luego tienes el sistema financiero, tienes a, todo el, el, el, eh, tienes a todos esos grandes operadores del, del Fortune 500 que, por ejemplo, financian a think tanks como el Brookings, como el Brookings Institution, que es el que en abril del 2017, en, una, en, en un artículo llamado, en un trabajo llamado Venezuela, un camino para salir de la crisis, propone entre las cinco soluciones, la última de ellas, un esquema de sanciones a la petrolera venezolana. Eso mm. te estaba explicando a ti, y Brookings es financiado por Exxon, Brookings es financiado por el Big Oil, por, por el Big Pharma, por, por todo esto. Entonces, mm. ¿quién es nuestro enemigo en realidad? Yo, claro, uno dice Estados Unidos porque es la fachada estatal, pero, pero detrás de Estados Unidos está controlado, lado por las corporaciones... ...el Congreso, el Congreso norteamericano... ...que ha sido el más activo en temas de sanciones... Y, ...y en programas secretos que, que algún día sabremos... ...seguramente, este, ...porque también han financiado mucha violencia armada... Este, ...fue, aparte de ser un uh -huh. gran activista... De, de, de, ...del asunto, este es el que desarrolla estas sanciones y son exactamente mm. las mismas planteadas por estos think tanks. Esto te da una medida de quién en realidad es que está juntando contra Venezuela, correcto. Y además en un momento que tiene que aprovechar el, el, el, el equilibrio geopolítico en la región que está un poquito a su, a su favor porque, lo, porque han logrado desmantelar otros estados latinoamericanos. Mira, tú hablas de uh, la oposición democrática y acá hay mm. un póster. Ah, sí. Democratic Opposition in Venezuela. Sí. Hay en todos los lugares, sí, aquí sí. en el Parlamento de Europa, de europeo, sí. ¿la oposición es democrática en Venezuela? Es que ni siquiera puede llamarse oposición política en términos convencionales, y no, no es democrática, es absolutamente despótica y entre ellos han tenido muchos problemas y, y sencillamente no, no considera ni siquiera a quienes pudieran, tuvieron la oportunidad ¿Hay política... ¿Hay métodos violentos? Sí, señor. Claro, ellos no, lo, o sea, ellos incluso no se, se vieron apoyando a operadores de la violencia en, este, en esta jornada. Están muy convencidos de, la, de su victoria contra el, en, contra el gobierno venezolano. Y se, se felicitaban con, lo, con los operadores de la, de la, guerra, de la guerra urbana en, en Caracas uh -huh. y demás. Pero no hay política. Ellos más bien están buscando desplazar lo político. O sea, la solución de los conflictos domésticos venezolanos los tratan de desplazarlos para que prevalezca la violencia. Uh -huh. Porque ellos son una especie de gestores de, de los intereses foráneos. En realidad. Es la verdad que algunos líderes de esta oposición democrática uh -huh. eh, participaron en el golpe militar en 2002 sí, para señor. derrocar a Chávez. Sí, cómo no como no? Y hay registro público notorio y comunicacional. De hecho, pueden buscar en internet, por lo menos hay dos documentales que lo, que lo, que lo, que lo describen muy bien. O sea, eh, abril, 11 de abril, ya sí. uno clave, es una masacre que quizás es emblemático y la revolución no será televisada. Se ve el papel sumamente proactivo, sumamente abierto, porque además son vanidosos. Entonces, la esencia trágica clásica griega está ahí. La, caen en Ibri, se exponen, creen que se hace crédito de él y después, después le pasan cosas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López. Leopoldo López en el golpe de Estado se llevó él, no siendo ningún tipo de figura del Poder Judicial, sino el alcalde de un municipio, y dirigente de un partido en aquel momento, este, él se encargó de la, de la detención del, del, del, del ministro interior, de, de Relaciones Interiores de ese momento en Venezuela. Recientemente, Macron ha honrado a López. Sí. Eh, y me imagino que es una decepción... Para ti de ver que la Europa democrática apoya a fascistas. Es que, es que no golpistas. creo que esa sea la, bueno. Es que no sé, creo que esa no es la Europa democrática. Empezando por ahí. Yo creo que el que va a estar decepcionado es el presidente Macron mm. cuando se dé cuenta en realidad qué es lo que está apoyando. O sea, Última pregunta: ¿Qué es tu esperanza, tu llamamiento también a, a la gente aquí para un Venezuela mejor y un mundo mejor? Yo creo que estamos formados de respuestas y no nos estamos haciendo las preguntas correctas respecto a muchas cosas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, modestamente, todos dar dos pasos atrás y hacernos preguntas muy básicas y a simple vista de qué queremos, hacia dónde vamos y quién está impidiendo y por qué. Así esenciales y así de, de, de, de simples es lo que tenemos que tomar como punto de partida porque justamente estamos enfrentando, no solo en Venezuela, Venezuela sencillamente ahorita es un, un punto de vanguardia, un punto crítico, lo mismo que Siria o Filipina, este en el cual... Bueno, es un proceso sostenido de destrucción de naciones y de pueblos, porque en consecuencia, y de, y de esclavización, además. Estamos en una de las curvas más peligrosas de la humanidad y yo creo que sí puede ser reversible, pero lo primero que hay que hacer justamente es justamente hacer esas preguntas para poder contrastar lo que te tratan de decir que no está ocurriendo, pero que sí está ocurriendo. ¿El papel de la gente aquí? Es fundamental también. O sea, Yo, tenía, yo recuerdo cuando sea, cuánto se ha hablado en Europa de, de pueblos, más que una, una, una corporeuropa eurocrática europea, y hostil, y además, que, y además que no solo eso, sino la falta de profesionalidad. ¿Cómo, ¿Por qué reproducen exactamente lo mismo que hacen los gringos? Eso yo no lo entiendo. Muy bien. Muchas gracias, Diego Sequera de Misión Verdad de Venezuela. Muchas gracias.